Buen giorno, cari amigo. Muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy, un nuevo alenamiento. ¿Qué alenamiento, Facho? Hoy se alena el pectoral. Voy a hacer cinco ejercicios para abrir el pectoral. El mío está un poquito así, no es así tanto voluminoso, pero está un poco a tope. Pero estos ejercicios te van a ayudar a abrir un poco el pectoral, aunque la casa torácica. Importante que elaborar las espalas, elaborar las espalas porque las espalas deben ser un poquito larga, así si el pecho viene, aunque for, cuando elaboramos el pectoral, viene que involucrato la espalda, el bicipiti. Lo importante, hay que sentir el ejercicio, por la zona donde andamos a elaborar. Voy a hacer cinco ese ejercicio. Voy a utilizar el manubrio, voy a utilizar en el, el elástico, el elástico. Eh, el, voy a utilizar un peso moderato, moderato podré, podré meterle más peso, pero como hoy he un circuito, no me da el tiempo de, de meter el, el peso mientras que meto el peso, suena nuevamente que debo iniciar, a la hora lo voy a hacer con un peso estándar tú a casa, si hay un manurio de, de 8 y 10 kg, va bien, va bien, yo utilizaré uno de, de 6 kg. vamos a llenar ese peto, ese peto va a quedar así grande que tú hay y guarda te envié un salutino, ok primo de iniciar. Primo de iniciar, voy a enviarle un saludo a Sergio de Río de Janeiro, Río de Janeiro, Sergio Río de Janeiro, maldito Pablo. ¿Por qué no fue un video para el pectoral? Va bien, Sergio. Vamos a hacer hoy un circuito. Tú a casa lo puedes hacer circuito o puedes prender el ejercicio que sea más acorde para ti. Me piace, me piace. No sé qué cosa es pero me piace, me piace. Ok, vamos a abrir un poquito, eh, a rescaldar un poquito de movimiento, movimiento a la parte superior donde andamos a elaborar, Un poquito la espalda indietro, indietro, avanti, en dietro, en dietro, avanti, su, en yú, su, en yú, abro, cuido, abro, chiudo Ecco, eh, vamos, vamos a hacer esto así. Una espinta, en dietro. Uno, dos, tres, dietro. Uno, dos, tres, cambio. 1, 2, 3, avanti. 1, 2, 3. Perfecto, perfecto, perfecto. Faccio esto así. Vamos a hacer este circuito que dura aproximadamente 18 minutos. Vamos a hacer 35 segundos de 35 esfuerzo segundo de, de, de, de, de o de trabajo con 15 segundos de recupero. También voy a hacer un ejercicio a cuerpo libero a cuerpo libero los cinco ejercicios, eh, muchos ejercicios de base que te van a ayudar a abrir el pectoral. ¿no? Importante, si tú vas più más peso, métele más peso. Yo hago un peso un poco moderado. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Continúo, continuo, continuo. Con las brazos. Pues si voy a notar. Avante, dietro Ok, perfecto. Voy a acercar mi timer. Eh, vamos a iniciar nuestro circuito, para abrir el pectoral. ok, ok, ok lo cerco, cerco. cual el timer que no lo veo, mi programina ok, perfecto Vediamo qua. ok, son 7 ejercicios 35 segundos de trabajo con 15 segundos de recupero ok, e iniziamo. vamos a iniciar vamos a en estas cosas Respira profundo, respira profundo. Será intenso. Será intenso. Sergio. Sergio, Sergio. En español Sergio, en italiano Sergio. Sergio, forza. 3, 2, 1. Vamos a iniciar con flexiones. Ah, no, no, no, espera un attimo. Aspetta, aspetta, aspetta Sergio, che meto, meto, el, meto la, la la bocina, la caseta. Écolo, écolo, la caseta más que la caseta yo iba a iniciar así sin, sin la caseta la caseta importantísimo nos dará las señales 4 3 2 Ancora, no, ancora, no, ahora metiamole più volumen, volumen, volumen prepárate 3, 2, 1, via. 4 3 2 nuestro primo nuestro primo vamos a abrir, vamos a abrir, Più largo que la espalda largo Lentamente, guardo de frente, guardo de frente, tra, tra, lento, lento, lento, lento, cuerpo directo, directo, directo. tra, ok, ok, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, dirito, directo. directo. ok tanto me preparo para mi próximo ejercicio tanto tu reposa 15 segundos Cuesta gamba mano tira la gamba de esta cuesta forma ¿Qué vamos a hacer? vamos a hacer este ok lo prendo largo va toco en dietro ok tra perfecto, perfecto, perfecto tra tra aunque ejercicio, como he dicho prima, se siente, aunque el laboro de, de la espalda. Ok, continua da. Da. Da. Da. Da. Da. Ok, ¿qué cosa fichamos? vamos a cambiar, ¿no? Cambio, cambio de lato. Cambio de lato. Cambio. Una mano. Sostiene la gamba Va Va Su Vietro Avante Ok Cuesta ejercicio Aunque para las personas que yo gano golf ah. Continuo Su, su, su, su Ok Perfecto Nuestro próximo ejercicio Nuestro próximo ejercicio Nuestro próximo ejercicio Guardatelo Salgo Abro Exciendo Salgo. Abro. Esciendo. Su. Abro. Esciendo. Su. Abro. Su. voy a vete Su. puedes utilizar un que pesante. Nuestro próximo ejercicio Nuestro próximo ejercicio ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo aperto, aperto Chest press, chest press, chest press chess press, aperto, guardo, largo ¿Puede hacer esto? que guarda! ¡Abro! ¡Quido! ¡Abro! Kudo. abro, Kudo. abro, Kudo. abro, Kudo. abro, abro, abro, abro, abro, abro, ok, nuestro próximo ejercicio, ¿qué vamos a hacer? vamos a expandir la casa torácica, vamos a hacer el pullover, el pullover, pullover lo ves para donde dietro avanti, dietro si tú vas puesto en una panca vas a sentir più que se expande la casa torácica cierto con più peso dietro dietro dietro ah. dietro Ok, perfecto. Vamos a utilizar los elásticos, elástico, elástico, vamos a, vamos a hacer un bellísimo ejercicio. Vamos a abrir, vamos a hacer esto. Tras Ok, prepara. Esquina de va. Uno, los tengo, lentamente. Dos. Tres. 3 2 3 2 2 lo puedes 2 solamente con un solo brazo si 2 2 con uno solo vale 2 okay. cambia 2 okay. <transiles> <Hi -h muy tagles> perfecto perfecto 2 este circuito lo voy a repetir tres veces 2 2 2 2 3 2 2 2 2 segunda serie. Segunda. ok, siempre, Piegamenti. Piegamenti. y largo, largo, largo, largo directo sostengo los brazos, lo aperto que la espalda Yes. Ah, ah. abro, abro, abro ah. uh. estamos laborando el grupo principal el pectoral, aunque la espalda les ¿cuá? parezca ok, ¿Cuál es el pector como como labora, como labora ah. uh. sí continua, Sergio, Sergio, como es ¡Ay, ay, ay! Ok. Cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio de brazo. Cambio, cambio. Cambio. Prepárate. Ok. Uno. Ta. Va. Sí. Sí. Sí. Pues esta gamba debe estar a la tierra. ta ta ta ¡Ah, andiamo, andiamo da. ¡Ok! ¡Ah! con ¡Ok! ¡Ah! due. tu te due Da. su, auro, e scendo, su, auro, e scendo, salgo, auro, scendo, su, ah, da, andiamo, forza. Hacemos una pequeña pausa, vamos a hacerlo aperto, aperto, aperto el chest press, el chest press, el chest press, después el chest press, ¿cuál continúa? voy a continuar con el pullover chest press, chest press largo, largo, largo, largo, largo, largo. ¿cuál es el valor y cuesto guarda? una pequeña modifica así logramos la parte en la interna tu a a prende un peso più superior Sí. Sí. Okay. ¡Ah! Se siente el pectoral, no Guarda el pectoral, guarda. Guarda como se siente, guarda. Marda como se mueve. Se labora, labora, labora. Vamos a hacer el, el el pullover, pullover. Pullover. Ya, yeah. torno. ya Ta, lentamente lentamente ta, ta, ta. con este ejercicio estamos expandiendo la, la casa torácica ok vamos a utilizar el elástico Me he portado un elástico tropo fuerte lo tengo portar el, el, el, el blue, que era più ligero, pero porté el più fuerte. Va bene, no sé problemas. esquina que no qua guardalo acá. Uno. Ah. Ah. Tú puedes abrir de più. Ah. Solo es que cuesta elástico es... Eh? ¡Tropo fuerte! Ah. Ah. Uh, andiamo uh, uh, yeah. Uh, yeah. andiamo con i piegamenti, questo lo voglio a fare, l'ultimo lo voglio a fare con questo che, che è più leggero piegamenti, piegamenti, piegamenti ¿eh? Largo, largo, ahora ¿eh? que es largo, largo, largo. O sea, lento. Esto no es debe velocidad, debe es de hacerlo bien. Sí, sí, sí. Mantente, mantente. Sergio, Sergio, mantente. Ah. Uh, uh. Ah. ok. Madre de Dios, fue este último 60 de Piu, Nuestro último esfuerzo. Nuestro último esfuerzo, dai. Ya la fai. Ya la fai. ya la fai. Sí. Ah. Fuerza. un poco de dolor al pectoral y también las brazas, también las palas, sí. ah. andiamo sí. ay, vamos, ah. ay ay ay ay, te regala te regala vamos, vamos, Yo consigo vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, por vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, meses. Due, tres meses Dai. Santa Madonna. Ah. Sí, continua. ¡Continúa! Sí. Ok. Se la fai. la fai. Puestos reales. Ah. Ah. Fue este ejercicio, la broma, que el oblicuo. Okay. Okay. Yendo. Abro. Ciudo e scendo. Salgo. Dai esciendo salgo auro ta e salgo salgo auro esciendo ta auro ta e salgo salgo ok ta okay vamos a subo, subo, vamos a tra tra tra Sí, es pre. largo, largo, largo, largo, largo, largo largo largo, largo. largo. largo, largo, largo, largo, largo. Puedes utilizar più peso, più peso, più peso yo no le meto più peso porque si cambio el peso, se me pasa el tempo tra tra pues tengo que girarlo si volio tra tra tra normal Ok ¿cuál continua? ¿cuál continua? continua pull over pull over pull over oh. okay, pull over va, Dietro. ¡avanti! Avante. Bien largo, bien largo, bien largo. Cosí espando un poquito la casa torácica, cierto. Utiliza más peso. Voy a verte ceci y guapo y lindo y bello. debes forzarte, forzarte. Eh, abinarle ante una sana y correcta alimentación. Tropa grasa no va bien. Tanto azúcar. Cigarreta no va bien. Tropo. tú te acomodas, Ok. Ah continuo, vamos a parar, un poquito la banda elástica, la banda elástica, nuevamente fachámoslo acá, va, tiene la direita va, largo, ya uno en uno, ok, uno a uno, uno a uno, tú te Ah, tú te Ah, va, tú te due. Uno, uno, te dos, uno, uno, dos, dos, dos, dos, dos, dos, ay ay ay Ay, ay. El Guarda ¿No? ¿No? più ¿No? Gonfio, più gonfio aunque el espala, la espalda la habíamos elaborado el giorno de hoy no te dimenticare de como de tu prima, abinarle ejercicio aeróbico por ejemplo, hoy habíamos faltos pectorales la próxima vuelta falle un poquito de gamba cosi, trabajamos el equilibrio porque el tropo grande sopra y, y, y soto cosi, no va bene cerquemos siempre el equilibrio Sergio, como anda la del circuito el circuito? ¿Cómo Cierto, yo falto este en circuito Tú a casa lo puedes hacer de uno en uno Cuando fai en palestra o en casa fai tres ejercicios sin hacer el circuito Lentamente usa, usa un buen peso Y verás y, y, y Verás resultados Siempre y cuando tú lo fai de dos a tres vueltas a semana Al menos por cinco seis meses Lo importante de todo esto es Crear hábito Porque tú lo fai una vuelta Es como si no fai niente. Ok, vamos a hacer un poquito de... De, de stretching, stretching, stretching guarda, guarda mis pectorales, guarda <risa> saluto, saluto <risa> saluto ay <risa> ay ay ay ay este pector, guarda, domani domani voy a sentir un poquito la, la, la, la fatiga la fatiga, va bien, no importa domani domani faccio anche un poquito de gamba la próxima volta faccio un poquito de de ejercicio aeróbico y guarda, el core debe estar en forma, en forma y si el core no está en forma, no se puede farlo altres, su en you abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, ok, así Brazo avanti en su, nuevamente en su, ok Ma mano en el gomito hay que una espinta en dietro pues la mano siempre en dietro en dietro, ok cambio de mano en dietro, cambio, cambio, cambio cambio. avanti, avanti, avanti avanti. ecco es, perfecto perfecto <ríe> por el giorno de hoy, habíamos finito. Si tú, Ancora, no te has inscrito a este canal, eh, inscríbete a eso. Ayúdame a, a salir, déjame tu eh, comparte, condivide el video con, con alguna persona que le pueda ser útil. Gracias veramente a Tutti. De core, Pablo. ¡Ah! Todo estanco.